Vamos contrario. a escuchar a Mechi a ver qué es lo que dice Mercedes. Es la ex mujer de Leonardo Satraño, el hijo de Pinky, el hijo que falleció de Pinky. eh Esto nos decía. ¿Cómo estás viviendo esto que pasó ahora con la aparición de Gastón y el reclamo que él dice de su vivienda y, y, la, y el no contacto con tus hijos? No, no, no no voy a hablar de este tema porque la verdad que es no tengo ganas, no quiero meter a mis hijos, es algo que está en manos de la justicia como corresponde y no, nada, básicamente no está pasando nada eh, mis hijos eh, iniciaron la sucesión por, de su papá que es lo que corresponde ¿se comportó bien Gastón con tus hijos? con los hijos de Leonardo es el tío, no voy a decir más nada a mí me llegó la información de que cuando se vendió los terrenos Mar del Plata él solo le dio dos mil dólares a cada uno de una venta no, no, no, mucho no, más no, no, ¿no? Sé, no sé cómo son las cosas y eh, eh, ya te digo no tus hijos qué reclaman? Lo que les corresponde. Mis hijos, los tres son mayores de edad, ellos están... ah, eso está bueno decirlo, porque... Ellos ya están, o sea, cada uno labura, se rompen el tuje laburando para bancarse, ellos, y bueno, simplemente eso. Si Leonardo y estuviera con nosotros, ¿cómo vería la situación de tus hijos? No hijo con Leo, no se puede hablar de Leo, no hablo de la gente que está muerta, por respeto... Yo a Leo, que se manejó bien lo amé toda mi vida, ah. lo voy a seguir amando, es el padre de mis hijos, mis hijos son parte de él, nada más que decir. ¿Tu Entonces, relación con Pinky cómo era? Bien, buena, o sea, mientras estuve casada con Leo, después cuando me separé de Leo no, no tuve ya relación. Muchos dicen que en la última etapa de Pinky, cuando estaba con vida, aprovecharon su estado para vender... Y... Bueno, eso no sabría decir, porque nosotros no podíamos sacar provecho de nada, ni absolutamente nada, porque primero yo soy divorciada, yo cuando me divorcio de Leo, es eh, como que se dice, eh, como renuncio a todo lo que podría llegar a ser. Eh, sí me parece justo que mis hijos reclamen lo que les corresponde, nada más. ¿Cómo es la situación de tus hijos? ¿Hoy tienen dependencia económica o están laburan, luchando? Laburan como todo, laburante como yo, que hace 21 años laburo en el mismo lugar, y ellos laburan de lo que pueden, de lo que pinta. No sacan provecho de esto, como se estaba diciendo? Por... No, no sacan provecho. Mis hijos no son unos aprovechados. ¿Por qué mucha gente también quizás del entorno de Pinky decía que vos te habías robado la partida de fusión? Perdón, eso es, un, eso es de una ignorancia absoluta, quien lo haya dicho. ¿Tienes trato con Gastón? Vos? Ah, no, ahora no. ¿Pero tenías un buen trato antes? Sí, sí. Siempre. ¿Y cuándo se partió ese trato? ¿Cuándo se no, no, no, no. ¿Se quebró? Sí, no, no, no. Siento que, que te, te, te sensibiliza. No, largar, no, no. Es un tema que no. Como me te da impotencia. Me afecta, no. y sí, me afecta. Eh, a ver. La potencia es porque sabes que hay cosas es que.? Es mi familia. Me guste o no, es mi familia. Es la familia de mis hijos. ¿Se la extraña también a Pinky como mujer, como abuela? Hace mucho tiempo porque Pinky ya hace mucho tiempo que ya no estaba como la señora que nosotros todos conocemos. Me da mucha lástima que todo haya que termine así las cosas. Me da lástima la otra parte también, porque no.. Acá no se pierde una, una cosa material. Acá se rompe algo más importante. no